Hola, buenas tardes, bienvenidas nuevamente a una nueva presentación que tenemos con una super invitada. Hoy día tenemos desde Puerto Rico a una especialista en servicio al cliente. Es posible que ustedes eh, se pregunten muchas veces eh, cómo tratar con los clientes, pues ahora es la ocasión de aprovechar los Veremos si se puede conectar para hacer la presentación. Buenas tardes, bienvenidas. Hola Ana, ¿cómo estás? Y saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Claro que sí, sea bienvenida, como les estaba diciendo, a todos los que están conectados. Hoy día se encuentra con nosotros, nada más y nada menos, escuchen bien, la presidenta y fundadora... Eh, de su propia compañía eh, con, relacionada con estrategias de servicio al cliente. Así que vamos a comenzar hoy día. Compartan este video porque este tipo de entrenamientos no sucede todos los días. Bienvenida. María del Mar, ¿nos escucha? Sí, te escucho. Ok. Bueno, ¿podemos dar, dar por inicio nuestra entrevista? ¿Qué le parece? Claro que sí. Ok. Bueno, damos por inicio. ¿Qué le parece, María del Mar? Sí, claro, cómo no. ¿Me escuchas bien? Sí, muy bien. Perfecto. <risa> bueno, esta, eh, ya podemos comenzar, María del Mar? Sí, claro. Eh, pues, ¿qué, qué desea que te cuente eh, sobre mi, mi, mi experiencia en servicio al cliente? ¿Comenzamos por ahí? Claro que sí. Nos interesa saber cómo usted se lanza a, a ser una eh, experta en estrategias de servicio al cliente, María del Mar, porque sí sabemos de productos, sabemos muchas técnicas, pero no sabemos eh, mucho, un poquito más acerca de lo que es tratar con los clientes, ¿verdad? Claro, pues te cuento un poquito de mi trasfondo, eh, yo eh, soy profesional de servicio al cliente, por más de 20 años he estado en la industria de la hospitalidad y el servicio, comenzando y trabajando en todos los departamentos desde el equipo de limpieza, así fue que comencé, y luego seguí escalando posiciones hasta ser gerente general de una propiedad de un hotel aquí en Puerto Rico. Eh, todas las experiencias han sido, han sido acá en Puerto Rico eh, y adiestrándome, aparte de mi educación formal, también tengo un, un certificado de Room divisions Management, eh, eso trata con todo lo que tiene que ver de servicio al cliente y todo lo que tiene que ver hospitalidad. Así que más tengo mi bachillerato eh, de la Universidad de Puerto Rico eh, en traducción. Así que complementé esas dos cosas. Mi, mi pasión por el servicio al cliente siempre ha estado ahí desde pequeña. Esta semana lo comentaba con otra persona que, que estuve, tuve la grata sorpresa, ¿verdad? Y, y, y el honor de participar en su live. Eh, que desde pequeña, que nuestros papás nos llevaban a, lo, a los hoteles, pues, no, pues yo me encantaba esa vida, me gustaba todo lo que era ese servicio me gustaba todo lo que era este, ese, ese tiempo y, y ese servir, así que por ahí seguí, seguí escalando. Este, luego el año pasado, eh, pasamos el, hace dos años pasamos el huracán María, yo seguí continuando en mi trabajo en el hotel, pero luego eh, ya yo sentía la inquietud de hacer algo por mí, eh, y de hacer algo también por Puerto Rico. Este, la industria de servicio, eh, por muchos años, pues la gente entiende que da servicio, pero verdaderamente no tienen una educación formal en lo que es el servicio. Creen que con decir solamente buenos días o buenas tardes es suficiente y es mucho más que eso. Así que me di a la tarea, como a mí me encanta que la gente llegara con alguna inquietud o algún problema que yo les podía resolver, pues me di a la tarea de formar mi compañía y este año desde enero eh, fundé lo que es en el día de hoy MDM, Customer Service Strategies, donde me dedico a dar talleres de servicio al cliente, eh, no tan solo a organizaciones y negocios, sino a servicios, perdón, a personas individuales y a empresarios que están comenzando, porque como te comenté, muchas personas creen que es solamente vender un producto y no es tan solo eso. Eh, al tú representar una compañía, representar un, un producto, es mucho más allá. Esas personas que han organizado y que crean esos productos tienen una historia tienen tienen unos bailos tienen unas maneras de trabajar tienen una cultura que ellos quieren verdad eh, pasarle a, a toda la gente que les compra y le verdad a los que le hacen llegar su producto así que pues en esas estoy desde enero eh, y febrero y, y aquí contigo en el día de hoy bueno, déjeme, déjeme comentarle que, que ya hay varias de las chicas conectadas, está también Alicia Sánchez conectada, así que todas las están viendo. Y bueno, estamos ansiosos bueno, de saber estrategias, Digo, buenas tarde, Alicia. <ríe> estrategias consejos, eh, me encantó la presentación que hizo acerca de Hydra Fusion, este, este es uno de los productos número uno ahorita, ¿verdad? Este, bueno, realmente háblenos de todo porque queremos escucharla. ¿Cómo no? Pues mira, eh, ya mismo hablamos de los productos, pero estrategias de servicio al cliente es eh, bien importante y lo tengo por aquí. Recientemente quería compartir contigo que en el día de hoy, hoy mismo, recibí unas estadísticas de, de, de servicio al cliente y la quería compartir con tu público y con todas las personas verdad, que, que se conectan. Dice que el 81% de los consumidores desean, lo más importante que, que ellos quieren es que sus preguntas se contesten. El 46% quiere que esas preguntas se contesten a su tiempo, no al tiempo de la persona que les da el servicio. Y que el 90%, y esto es algo que siempre sale en números bien altos, que el 90% dice que un buen servicio los hace sentir positivos hacia la marca y confiados hacia los productos. Así que, una vez más, eso es algo que, que, queremos, que queremos pasar. Y el servicio al cliente es una de los cinco eh, challenges. Eh, ay, Dios mío, se me olvidó la palabra en español. Este, de los cinco challenges retos. Okay. Los cinco retos, gracias los cinco retos de esta época que todas las compañías se están enfrentando. Así que en, en buena hora, ¿verdad? Estamos aquí para, para dejarles saber estrategias y, y para poderles impartir esa cultura de servicio al cliente que tienen todos. Este, en las presentaciones que yo hago, ¿verdad? Lo más importante que, que yo les, les recalco es que todos deben conocer la historia de su compañía, okay. ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué, qué, ¿Cómo se hace ese producto? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo distribuye? ¿De dónde viene? Todas toda la, las compañías tienen, ¿verdad? Eh, eh, esa, esa historia, la visión, la misión, el propósito de esa compañía. Por ejemplo, eh, yo le di una charla al distrito 84 okay. de, de Avon en Puerto Rico y, y yo entré en la página de Avon, que te quiero comentar que esa página de Avon Puerto Rico está súper completa. Eh, muchas de las cosas que, que yo saqué eh, de esa página me dieron la oportunidad sobre todo de conocer una compañía a la cual yo le compro, yo soy clienta de Avon y soy clienta por muchísimos años eh, de Avon, eh, pero a la misma vez me dieron la oportunidad a mí de, de refrescar y de conocer mucho más de lo que es Avon. A veces pensamos que es un catálogo que solamente la gente pues marca el, el labial que quiere o marca la, la crema que quiere o marca... Eh, qué sé yo, ahora la ropa, los zapatos, lo que sea, pero es mucho más. Aprendí que, que Avon se, se solidariza con causas como el cáncer de la, de la mujer, eh, cáncer de seno, perdón, eh, se solidariza con la violencia de, de género. Así que esas son herramientas que ustedes mismos tienen en, en su compañía, para promover, para, para hablar, para discutir y llegar a mucha más gente. Conocer el producto, conocer la compañía, eh, sobre todo, y esto no me voy a cansar de decirlo, en todas las charlas que doy es sonreír, estar atento a su, a su cliente y escuchar a su cliente. ¿okay? Aunque todos compremos productos, aunque todos... Todos hagamos, ¿verdad?, eh, eh, un negocio, todos tenemos que conocer a nuestro, a nuestro cliente porque las necesidades no son las mismas. Así que la necesidad que tengo yo de a lo mejor de un labial no es la misma necesidad que tiene una persona que tiene a lo mejor problemas con su piel, no es la misma necesidad que tiene una, una persona, eh, qué sé yo, que, que con, con su autoestima, que tiene que trabajar. Porque aprendí también que ustedes no son eh, tan solo representantes, que ustedes son asesores de belleza. Correcto. Así que eso son una de las, de la, de las cosas más grandes. Ustedes y un asesor, en, de hecho, en la, en la presentación que les hice, eh, la tengo por aquí, déjame buscarte, les puse. Les puse que, que, un, que, que son unas profesionales, que no son unas vendepotes, como, como dicen por ahí, ¿verdad? Sí. Son unas profesionales, asesores de belleza, que son consejeros, que son empresarias, ¿verdad? Cada una de, de estas mujeres y hombres, porque tienen muchos caballeros también que, que pertenecen a, al círculo de la compañía, que son líderes y sobre todo son ejemplos en la compañía. Así que es una responsabilidad bien grande de, de todos los que los que trabajan para, para la industria, ¿verdad?, de, de Avon en, en Puerto Rico y en el mundo, porque es mundial. Y ahora con todos esos cambios que tienen. Exacto. Usted como entrenadora de servicio al cliente, ¿qué opina de, de, de, de, de las aportaciones que nuestra compañía tiene hacia la mujer? Pues mira, eh, aportaciones en, en el sentido de lo que la compañía les trae, las herramientas que ustedes les tienen. Tuve la oportunidad de ver con mi hermana. Mi hermana es asesora de belleza y representante, ya sea mi vector. Está por ahí viéndonos en la tarde de hoy. Ya, ya la vi por ahí. Hay muchos comentarios. Este, eh. Ay, qué bueno, qué bueno. Este... Una de las cosas que aprendí con ella, ustedes tienen una herramienta de, de medios sociales que es increíble, con unos cursos súper fáciles de entender, gráficos, o sea, tienen unas herramientas pero increíbles. El adiestramiento que le dan, sé por ella, ¿verdad? Que ustedes, eh, cada uno de los distritos da sus propias charlas, eh, tienen unas reuniones, no sé si mensuales, de distrito, o sea, que se preocupan porque estén, porque estén orientadas eh, los incentivos que les ofrecen. Mi hermana ha viajado, este, ya ha ido a varios RedFest y ha viajado, el último creo que fue en New Orleans, pero también fue para Colombia, así que, que definitivamente las herramientas y, y el tener esa empresa eh, definitivamente para ella, y lo que yo he visto es súper. Exacto, realmente tenemos una súper compañía, trabajamos con, con muchas mujeres eh, de mucho éxito, con muchos emprendedores, eh, las charlas como, como las que usted nos está ofreciendo hoy día son bien importantes para fortalecer conocimiento, fortalecer la autoconfianza de las personas, porque no es lo mismo como usted misma lo acaba de mencionar, agarrar un libro y enseñarlo, que ir paso a paso, verdad, eh, con el cliente correcto. Una de las cosas que yo, verdad, eh, eh, recalco, y cuando y voy a utilizar mi experiencia hotelera, eh, es que cuando llegaba un empleado nuevo al, a la hospedería, eh, teníamos que, que tomarnos el tiempo de darle un tour por las facilidades a esa persona nueva que venía, ¿verdad?, a trabajar con nosotros, a ser parte de ese equipo. Así que íbamos por todas las facilidades, le enseñábamos dónde estaban las áreas recreativas, las habitaciones, las oficinas, eh, porque si tú no conoces tu entorno, definitivamente no, no puedes vender bien tu producto, tarifas y todas esas cosas. Y es bueno que las representantes, cada una de ellas, eh, eh, se tome el tiempo con, la, con las personas que están verdad igual en su entorno de, de decirle lo nuevo que hay, que esa comunicación fluya y que fluya de una manera eh, concisa, correcta, completa, de acuerdo a todo lo que es la compañía y la cultura de la compañía. Así es, así es. Eh, ¿Qué opina usted acerca de ser, ser el producto de nuestro producto, este María? Definitivamente. Si uno no es el producto de su producto, de nada sirve. De nada sirve yo eh, ser asesora de belleza, Avon, y lo voy a tomar como ejemplo, eh, y tener mi bolsita de maquillaje llena de productos Clinique o llena de productos de otra marca que en verdad no representan. Eh, así que cuando yo abro verdad mi, mi, mi fundita de maquillaje para retocarme, lo que debe salir es los productos. Eh, mi piel se debe ver que utilizo los productos. Eh, ¿verdad? No todos los productos, eh, como te digo, reaccionan igual en, en, en los rostros, pero entonces vamos a buscar, vamos a aprender, vamos a ver qué contiene, vamos a experimentar. Me encanta que algunas, eh, soy amiga de algunas de, la, de las representantes de Avon y me encantan sus lives porque ellas experimentan con los productos, le, le, le, le muestran cómo se hace, cómo se pone, qué, qué a largo o a corto plazo puede suceder. Así que... Eso, o sea, es una responsabilidad también bien grande de contestar esas preguntas que puedan tener esas personas en los lives que, que existan ahí. Y definitivamente tienes que vivir tu producto, tienes que amar tu producto y tienes que conocerlo. Si no lo amas, no, no, si no, lo, amas, no lo hagas. Exacto. Cuando estábamos hablando antes de esta presentación, María del Mar, usted mencionó algo que me encantó. Cuando usted dice, yo trabajaba para esta compañía, cuando decidí independizarme y crear mi propio negocio. Esa energía que transmitió cuando usted me lo compartió, la quisiera compartir en este momento. Pues mira, eh, yo estoy, pasé por, por un por un proceso un poquito difícil porque pues obviamente yo estaba yo me estaba preparando para, para lo que ya yo veía, veía venir, que era pues abrir mi negocio. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero pues las cosas de papá Dios son como son en su tiempo perfecto. Así que como mi pasión es el servicio al cliente, una vez yo tomé la decisión de y me había preparado eh, eh, finan, eh, financieramente, ya yo tenía mis ahorros, que podía estar un tiempo, ¿verdad?, sin devengar un salario, un salario regular. Eh, fue un poquito incómodo porque pues yo hacía buenos números, este, que me daba muy bien para hacer todas mis cosas. Pero lo que estoy haciendo ahora... Me eduqué, me estoy educando en todo lo que es eh, en mis talleres de servicio al cliente, o sea, asesorándome con personas que llevan más tiempo que yo en el campo, eh, buscando información todos los días, busco rec eh, recortes de periódicos que me lleven a dar ejemplo y hacer otras cosas. Y, y ese salto al principio fue un poquito... Temeroso, pero ahora no me arrepiento para nada, para nada, para nada. Es un, es de verdad, me ha, me ha llenado por completo, por completo, por completo. Y si pudiéramos asociar eh, esa, esa, esa seguridad, ¿verdad? Esa sensación, el optimismo a una persona que está emprendiendo como representante Eibu y tiene un trabajo formal, también hacíamos la diferencia, que mientras no está formado su negocio, no deja su trabajo, ¿verdad? Entonces, en este caso... Correcto. Sí, sí. Sí, yo fui, yo fui atrevida, eh, porque mucha gente, ¿verdad? Este, surgieron unas una, una situaciones que pues tomé mi decisión ahí eh, al RAS, eh, pero obviamente ya yo me había preparado financieramente, pero definitivamente en lo que arranca el negocio para esa asesora de belleza, para esa representante de Avon, en lo que arranca su negocio, porque todo es un proceso. Eh, no podemos pretender que de la noche a la mañana hacernos eh, 100 mil dólares cuando sabemos que las personas que a lo mejor están haciendo esa cantidad de dinero llevan muchísimos años en la compañía y les ha dado eh, ese, ese es su trabajo en un 100%, ya cuando ellas se vieron en el momento que podían entonces dejar un trabajo y entonces encargarse de su, de su empresarismo, pues así lo, puede, lo podían hacer, así que no hay que ser tan atrevido como yo, no hay que ser tan atrevido como yo, eh, pero sí uno puede complementar una cosa con la otra, de hecho, hasta le comenté que que, que utilizó los productos de Avon hace mucho tiempo porque mi abuelita era, era representante, así que, y yo, ella me daba los libritos, y no se lo digas a nadie, yo me los llevaba para el trabajo, okay. y allá entonces yo le hacía sus órdenes y todas esas cosas, y luego entonces mi hermana, pues se quedó con el negocio de Avon, abrió, abrió el de ella, pero, pero encantadísima, ¿verdad? Y las personas definitivamente... Pueden ir poquito a poquito evolucionando, pero no se pueden estancar, no pueden pensar que solamente llevé el librito eh, al, al, a mi lugar de trabajo o lo repartí eh, por mi urbanización, eh, no lo pueden dejar ahí. Si verdaderamente quieren vivir y que se puede, ya mi abuelita me lo demostró, mi hermana lo, lo, me lo ha demostrado, así que... Sí se puede, pero tienes, ese es tu trabajo y tienes que dedicarle el tiempo para que tu negocio eh, surja. Los negocios la gente piensa, ¿verdad? Y, y a lo mejor estoy hablando mucho, pero en los negocios cuando uno emprende la gente piensa, ¡ay, ya este es millonario! O ¡ay, ya este eh, puede ya comprarse este o cual carro! O ya tiene más flexibilidad en tiempo si sí tienes la flexibilidad en el tiempo porque puedes hacer tu agenda. Tú decides, pero igual tienes que trabajarlo, igual tienes que dedicarle el tiempo porque negocio que no se dedica a tiempo, negocio que no progresa, punto. Exacto, exacto. También hablábamos de la forma en que usted hizo la demostración de esos productos eh, eh, en la presentación Ajá. que hizo allá en Puerto Rico, me, me encanta la manera en que usted eh, llevó el proceso, ¿verdad? ¿Cómo debía tratarse el producto? ¿Cómo ofrecer el producto para cerrar una venta? ¿Nos puede hablar un poquito de eso? Claro que sí. Siempre es importante antes de, de cerrar la venta, ¿verdad? Cuando uno muestra, muestra los productos, escucha lo que el cliente, lo que el cliente quiere, y lo que el cliente necesita, ¿verdad? Eh, porque no, no siempre estamos ofreciendo lo que el cliente quiere. Así que por eso tenemos que escucharlo bien. Antes de cerrar esa venta, siempre es importante uno recapitular todo lo que habló con ese cliente, hacer las preguntas necesarias a ese cliente para que no se quede ningún cabo, ningún cabo suelto. Y bien importante, una vez... Eh, usted logre hacer la venta, de cerrar ese negocio, es importante que usted dé seguimiento a todo a todo eso que se habló con el cliente. Siempre le digo a, la, a, la, a las personas que, que a diestro, o con las que converso, que es importante que cuando le lleguen los productos, que cuando eh, terminen o cierren alguna venta, le envíen una notita a la persona por escrito, o le den una llamadita a la persona para saber, recibiste los productos, los trataste, estás bien con el producto, eh, hay algo que no te haya explicado bien que necesitas que refuerce Así que es importante no tan solo cerrar la venta, sino ese seguimiento que tú le das a ese, a ese cliente para que entonces te vuelva y te, y te compre. Ok, no es tanto el regalito extra, sino la atención. Definitivo, definitivo. Todo el mundo, A todo el mundo le gusta una muestrita o una cosita o algo así, pero definitivamente cuando tú te haces necesario para, para esa persona, ya sea que hablaste con esa persona, le entregaste sus productos, le dedicaste tiempo, le explicaste, eh, le, te pusiste a su, a su disposición. A veces la gente, lo que te compra es un solo producto, pero esa, ese solo producto te puede traer más ventas alrededor solamente por el servicio que tú le diste, solamente por eso. El word of mouth o el, ¿verdad? O, o las referencias que te puede dar otra persona eh, porque te compró una sola cosa es, es imprescindible. Lo mismo que si das un mal servicio, porque te compró, si te molestaste porque solamente te compró una cosita, oye, era algo que no te iban a comprar. Así que, ¿qué tienes que hacer? Impulsar la venta, ver cómo esa persona es, ver, ver si, si visitas el hogar de esa persona, ¿verdad? Porque muchas, tenemos, muchas tienen la oportunidad de, de conocer más allá del portón a la persona, a su clienta, así que puedes ver en su entorno cómo decora la casa, cómo, cómo se viste, eh, si utiliza, qué colores utiliza y cuando tú miras ese catálogo, ¿verdad? Como, como asesor o como representante, que miras ese catálogo, ya tú sabes que tu cliente, qué le va a gustar a Ana, a Ana le va a gustar el color, el, el, el collar blanco con, con sus piedras grandes y sus pantallas pequeñas o solamente como María del Mar le van a gustar los aretes plateados. Así que, y, y así tú puedes hacer el upsell de las ventas definitivo. Es conocer tu cliente. Y, y para un dato curioso María del Mar, eh, he escuchado eh, en alguna ocasión, entregué los libros pero no recogí ventas. Entonces, ¿qué estrategia se puede aplicar o qué consejo se le puede dar a esa representante? Bueno, el, el seguimiento. Ahí tú puedes, entregaste los libros. A lo mejor esa persona no tiene tiempo para ver el libro, pero ahora tiene muchas herramientas. Puedes enviar, ahora entiendo que tienen los libros, yo los recibo en PDF, mi hermana me los envía, ella es mi, ella es mi asesora. Eh, ella me los envía por, por WhatsApp. Ella me los envía si, si por alguna razón no los recibo. Ella me los envía por email. Eh, siempre puede sugerirle si conocemos a nuestro cliente. Por ejemplo, eh, mi hermana conoce que yo utilizo la línea Hydra Fusion. Ella sabe cuánto puede durar un, una crema. O, o, el, o el agua micelar, o la crema de ojos, o lo que sea. Si ya sabemos que están en ese tiempo de reordenar, a lo mejor la gente no vio el libro porque no tuvo tiempo, porque esas cosas pueden pasar, pero vamos a sugerirle la venta. No nos, no nos vamos a quedar sin venta, podemos sugerir la venta. Mira, me compraste hace dos meses el, el programa Hydra Fusion, eh, se supone que es para un mes, te queda, eh, te queda suficiente y lo pones en la mente de la persona, para que la persona y ah, mira, sí, ah, pues está en la página tal, te lo ordeno, ¿verdad? Es cuestión de, como te dije, es conocer a los clientes. Ok, ok. Okay, bueno, realmente hay mucho, hay mucho material de que le podemos sacar eh, ventaja, verdad? Usted mencionaba también eh, mientras hablábamos ese día de cómo usted se organizó, estudió luego se organizó para ponerse, para hacer individual su, su propia empresa, ¿verdad? Lo mismo la representante de Avon. Ella se puede organizar, se puede planificar un plan de trabajo, un plan de ventas. Usted, usted mencionaba eso, muy importante hacer su cartera de clientes. Eh, usted me lo mencionó, Jorge, ¿lo quiere compartir? Claro, claro. Me voy a salir un momentito de cámara para enseñarte algo. Ok. Chicas, si tienen alguna pregunta, mándensela para podérsela leer en María del Mar y se las pueda contestar. Eh, estamos hablando mira, del tema servicio al cliente, así que tómanle mucho provecho. Mira, esto es algo que no nos debe faltar a ninguna. Una agenda. Okay. Esto es algo sumamente importante. Aquí nosotros, aquí en las agendas, ustedes pueden poner no tan solo las reuniones, sino que pueden poner las fechas de cumpleaños de sus clientas para darle seguimiento. Eh, ustedes para órdenes nuevas, si ustedes tienen, ¿verdad?, este, alguna orden nueva. En específico, en mi caso, hoy por cierto, este, yo quiero trabajar todo lo que es servicio al cliente también, pero quiero trabajar con jóvenes, eh, porque salen al mundo laboral, hay muchos institutos, hay muchas escuelas técnicas que preparan a los estudiantes para que lleven a cabo, para que hagan su negocio. Pero verdaderamente los están instruyendo para que mantengan su negocio, conociendo que el servicio al cliente es lo más importante, es lo que los va a mantener vivos, ¿verdad?, ese liderazgo, ese servicio al cliente y todo. Así que, ¿qué yo hice en el día de hoy? Encontré en el periódico que hay una feria de seniors. Encontré en el periódico que hay una feria de seniors y ahí están todas las escuelas eh, y universidades que van a participar. Pues, ¿qué hice en el día de hoy? Empecé a buscar todos los números de teléfono y comencé a hacer mis llamadas. Comencé a hacer mis llamadas para buscar quién es la persona que está cargo de coordinar talleres, ¿verdad? Eh, y, y es la manera de hacerlo, antes a lo mejor llamábamos a 10 personas y, nos llamaba, y, y obteníamos negocio de 5, pero ahora a lo mejor tenemos que ¿verdad? andar un poquito más, a lo mejor ahora tenemos que llamar a 100 eh, y, nos, y, no, y, no, y nos llaman 25, eh, yo creo que fuiste tú que hiciste un live esta semana con algunas chicas que estaban... Eh, ¿Promoviendo? Ay, que tienes un concurso que acaba el, el 30 de, octu de octubre. el 31 Correcto. De octubre. Y, y dijiste algo, estoy casi segura que fuiste tú, que dijiste... Eh, Vamos a buscar los no. Eh, y salimos de los no. Para entonces obtener los sí. Exacto. Dijimos, eh, el no ya está seguro, así que vamos a buscar los Ajá. sí. <risas> Exacto, fue algo así. Y yo dije, es cierto, o sea, ya los no tenemos que definitivamente buscar esos sí, tenemos que vencer esos miedos, tenemos que tirarnos a las calles. Eh, sí, hay muchos representantes, sí, hay muchas personas eh, vendiendo muchos productos pero tenemos que conocer nuestro producto y saber por qué nuestro producto es el mejor, por qué mi compañía es la mejor. Eh, da más seguridad, el tiempo que, que está en, en negocio, eh, aunque haya un periodo de transición, ¿verdad? Este, que todo el mundo lo sabe, pero entonces tenemos que, tenemos que ah pues los cambios son buenos. Los cambios lo que traen es eh, mejorar lo, los sistemas. Se quedan con lo bueno y traen cosas mejores. Así ah. que, que eso son herramientas. Y salir a la calle como, como lo haces tú, salir a la calle como salen eh, la, la es que mi referencia es el distrito 84, que es el de mi hermana, así que sé que es bien activo <risa> en, el, en el sentido de que eh, salen a diferentes sitios, este, están presentes, se hacen presentes sus uniformes, todas deben salir definitivamente eh, limpias, peinadas, arregladas, los caballeros también afeitados. Eh, que, que, que sepan hablar, ¿verdad? Que sepan, con, no hablar, perdón, comunicarse con, su, con sus clientes. Si usted conoce lo que, lo que usted da, usted lo hace. Y la mejor manera de hacerlo es utilizando todas las herramientas que pueda tener una compañía eh, para, para, para así hacerlo. La rueda, ¿cómo es? La rueda no hay que reinventarla, la rueda ya está. Es saber utilizar todo lo, que, todo lo que tiene. Exacto. Usted hace mucha referencia al Distrito 84. Yo soy fan número uno de ese distrito. De hecho, por eso fue que, Ajá. La, que la conecté, que la contacté, ¿verdad? Y este, me encanta la sí. forma, la entrega de trabajo. Eh, de hecho, la, la presentación que usted hizo ese día para el distrito me encantó. Y, y por, por eso es que usted está aquí con nosotros también, para que vea el poder Gracias. de la social media, ¿verdad? Es es impresionante y de cómo sacarle mucha ventaja a las conexiones, María del Mar. Sí, mira, te cuento que, que yo aprendí de del social media, ay Dios mío, ¿cómo es que se llama que ustedes tienen? El, la herramienta. ¿Ok? de social media que ustedes tienen, uh -huh. eh, yo estoy aquí sentada con mi hermana porque ella necesitaba ver los videos y estuvimos sentadas aquí. Yo aprendí muchísimo en el sentido de que, de que, que Dios mío, hay tantas cosas, o sea, tantas herramientas que la gente está perdiendo la oportunidad o, o, o cerrándose a oportunidades porque tienen miedo del internet o tienen miedo de salir a la calle. Sí, hay mucha, ahora mismo en el mundo laboral hay muchas generaciones este, en el camino, ¿verdad? Están, ahora mismo yo creo que hay como cinco o seis generaciones. Está el Baby Boomer, está el Millennial, está el Generation X, el Z, el Y, o sea, y así. Y, y aunque con cada uno debemos trabajar porque cada uno reacciona diferente, todos quieren lo mismo, todos quieren un servicio de confianza, un servicio de excelencia y una compañía a la cual ellos se puedan eh, referir y, y creer, tener confianza en realidad, Exacto. tener confianza. A mí me llamó mucho la atención cuando usted me dijo, Ana, no puedo creer la plataforma que ustedes tienen, eso vale miles de dólares, esos entrenamientos. Y, y, me, y me llamó más la atención cuando me dice, espero que todas ustedes le estén tomando provecho. Eso es así. así es. Eso es así, te digo, el, el, el esa herramienta nada más, esos módulos, eh, porque eso fue lo que vi, los módulos del de social media, eh, que ustedes le ponen mi, todos los posts que yo hago eh, para mi página eh, de, de, mi, de mi negocio, todos esos posts los hago yo, así que eso a mí obviamente me consume, me consume tiempo. Obviamente yo como me organizo, pues saco un día a la semana, los programo todos y ya después el resto de la semana lo que tengo que hacer es darle compartir, sí. eh, pero pero esa herramienta que ustedes tienen, que ya los posts están ahí, que tienen las imágenes, eh, yo tengo que utilizar mis propias imágenes, ustedes ya tienen todo eso, este, de los productos, de las campañas, o sea, que ya la organización como tal se ha tomado eh, el tiempo y, el, y la inversión, la inversión y probablemente millonaria, es una, es una inversión de, de, de marketing, que por ejemplo una persona como yo que está empezando en una compañía ¿verdad? sola, eh, pues tengo que, que invertir Yo he tenido que hacer mis inversiones ¿Verdad? En el Facebook Con mis social media este, He tenido que hacer unos boosts de, lo, de, lo, de los anuncios eh, ¿Verdad? Así que yo he tenido que hacer Mis inversiones, pero de verdad Que la, la inversión Que Avon tiene que estar haciendo Para todas y a todas Les recomiendo definitivamente Que aprovechen esas herramientas Porque eso es Un negociazo es un negociar, usted, usted misma lo ha dicho. Toda representante nueva tiene la plataforma individual para ellas. Este María del Mar no tienen que, solo pagan sus membresías y tienen derecho a todo. Imagínense usted, así que es de tomarle mucha ventaja, ¿verdad? Claro. De hecho, le estaba diciendo... Es que hay que tener el compromiso. Exactamente. De hecho, le estaba diciendo... Eh, estaba platicando con Alicia Sánchez acerca de usted y le digo yo eh, ah. con solo el hecho de que usted nos esté regalando este tiempito aquí con nosotros, muy agradecida, eh, yo sé que este tipo de charlas cuestan dinero y usted gentilmente nos está regalando su tiempo eh, espero que todas las compañeras le estén sacando mucho provecho a lo que usted nos está compartiendo, porque no solo es el tiempo, no solo son las ideas, sino que todo esto si tuviéramos que pagar particularmente es, es bastante el gasto de inversión que se haría, pero gracias a dios que la tenemos a usted que gentilmente nos ha concedido un poquito de su tiempo y le estaba diciendo que muy pronto es posible que hasta sea una representante sí o no ah, eso yo les decía de verdad que tienen una compañía yo ya, ya nosotras hablamos de eso <risa> Si firmó contigo, mi hermana me mata. Pues por ahí está, por ahí está Ivette, así que desde ya está, ya está reclutada de aquí de Maryland, Ivette, lo siento. ¡Ah! No, yo de verdad encantadísima eh, de compartir con ustedes, de, de la oportunidad, ¿verdad? Eh, que ustedes me están dando. Eh, este es mi primer año haciendo lo que, lo que me apasiona, lo que me encanta, eh, ahora mismo tengo, en septiembre 18, tengo, ya he hecho eh, talleres para diferentes compañías, pero eh, estoy haciendo uno para individuos, son personas que tienen sus propios negocios o que trabajan ya para otras eh, compañías de venta directa que quieren aprovechar eso, eh, ese taller para ellos seguir creciendo en sus negocios así que yo les doy las gracias por, por la oportunidad que me dan de, de exponer, ¿verdad? Y de hablar de, de mi pasión, de mi pasión. Esa es, a mí me encanta eh, que la gente llegue con lo que dicen que es un problema y que yo se los pueda resolver. Yo no pienso nunca que es un problema. Cuando llegaban donde mi en la oficina, eh, llegaban molestos con otra persona o con otra situación que tenían, porque a veces ni tan siquiera era... Este, molestos con una persona en específico. A mí me encantaba que llegaran así. Yo llegaba, yo les daba las manos, que eso es una manera de resolver, ¿verdad?, alguna situación que tengan. Los escuchaba, bien importante, con mi lápiz y mi papel, anotando todo lo que esa persona está diciendo, luego eh, recapitulando con la persona, ok, así que lo que a usted le sucedió fue esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y esto. Lo que yo puedo hacer por usted es esto. Nunca les decía, ah, no, yo no puedo hacer eso. Ah, no, tiene que hablar, eso es la política de la compañía. Ah, no, eso no se puede. Siempre se puede hacer algo. Siempre podemos sustituir una cosa por otra, ¿verdad? Es la manera en la cual se lo decimos a los clientes. No necesariamente, hay veces que verdaderamente no vamos a poder hacer todo lo que la persona quiere, o nos piden cosas verdaderamente insólitas. Pero siempre uno puede buscar la manera de que la persona salga complacida eh, y salga y, y, y no salga molesta con nuestro producto, que vayan, con esto mismo de las redes sociales, que vayan a postear algo en el internet, ¿verdad?, o en el Facebook, o en el Instagram de la compañía, que el producto no sirve, o que tal o cual, porque eso, una sola persona que lo escuche, ¿cuántas personas son las que lo, lo repiten? 20. Exacto. Así que a mí me encantaba que llegara la gente, y yo las escuchaba, yo tenía siempre mi botellita de agua al lado de la oficina, mi chocolatito para, para calmar las ansiedades, obviamente era una oficina, ¿verdad? Este, pero siempre trataba y nunca les decía que no, el... El no era porque ya no me quedaba más remedio que, mire, es, esto que usted me pide no lo puedo hacer, pero puedo hacer esto. Siempre hay, una, siempre hay soluciones, siempre hay soluciones. Claro que sí, y, y de eso depende la retención de, nuestro, de nuestros equipos y de los clientes. Correcto. Así es. Bueno, yo espero, yo espero María del Mar, de que cuando usted arranque ya con, con los tutoriales de... de, de... Este de servicio al cliente eh, nos haga tag, nos comparta porque así más eh, aprendemos de usted y usted expande mucho más su, su, su, su lista de contactos, ¿verdad? Y espero de que esta plataforma claro. también le sirva mucho a usted y que tenga mucho más éxito en todo lo que usted ha emprendido. Muchas gracias, Ana. Sí, me pueden, me pueden conseguir. Yo tengo mi página profesional. Más fácil de conseguir es arroba María del Mar CS de Samuel P de Pedro. Exacto. Y ahí yo eh, pongo videos, eh, doy consejitos de servicio al cliente, eh, pongo artículos que ya yo he, ya yo he escrito eh, y videos de servicio al cliente que está ahí gratuito porque yo quiero compartir mi, mi conocimiento y quiero... Honestamente que Puerto Rico, eh, y a lo mejor suena un poquito trillado, pero yo quiero que Puerto Rico sea líder en servicio al cliente. Esta islita, la, las personas, hay mucha gente buena, hay mucha gente haciendo cosas lindas, cosas buenas, pero podemos, podemos mejorar el servicio, podemos mejorar eh, nuestras compañías, podemos mejorar desde... De, de, de cómo contestamos ese teléfono. Quería, si me, ¿tenemos tiempo todavía? Usted, usted lo puede utilizar, no hay ningún problema. Gracias. este Quería, ¿verdad?, este hacer unos, unos pequeños tips para, para las asesoras y representantes. Eh, y son cositas sencillitas, pero que, que, las, pueden, que las pueden ayudar. Eh, ¿Ustedes utilizan sus teléfonos personales? para para pues para su, su empresa, eh, bien pendiente a esos teléfonos celulares, cómo ustedes contestan esos teléfonos celulares, eh, eh, en qué horarios ustedes los contestan, ¿verdad? Eh, siempre contesten buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por comunicarse con su asesor de belleza de Avon, Ana, por, por decirle, ¿verdad? Sabemos que si nos llama un familiar ya lo tenemos identificado en nuestro, en nuestro celular, ¿verdad? En nuestro directorio, pero si no conocemos el número, también si nos llaman y no conocemos el número, vamos a contestar esa llamada porque ¿sabes qué? Eso es una oportunidad de negocio. Eso definitivamente, aunque sea una llamada que no sea para ti, siempre puede ser una oportunidad de negocio. Todo es una oportunidad de negocio. Las objeciones son oportunidades de negocio. Las llamadas son oportunidades de negocio. Si nos dejan, ¿verdad?, que caiga en el voicemail la llamada, vamos a contestar esa llamada, vamos a verificar ese voicemail, vamos a poner ese, ese correo de voz eh, profesional con nuestra empresa, se ha comunicado y luego llama. Si hay una persona que usted le tiene que devolver la llamada porque usted le dice... Ana, eh, ¿te puedo devolver la llamada porque estoy buscando producto o, o algo? Asegúrese de que usted le, le devuelva la, la llamada a Ana. Es importante que, que, que esas empresas, esa, esas empresas ahí donde cada una de ustedes tienen, las trabajen como si estuvieran trabajando en una oficina de cuatro paredes con aire acondicionado, ¿verdad? Que muchas de ustedes las tienen, estoy segura que muchas de ustedes las tienen porque han llegado así, ese es su espacio, hagan sus agendas, hagan su, su tiempo. Si ustedes tienen familia, ¿verdad? Porque no trabajan fuera del hogar y si sí, su tiempo completo es para, para representar Avon, pues entonces... Hagan su esquedio, ¿verdad? Porque a veces piensan que como trabajan desde la casa, pues tienen que ir a hacer la compra del otro, llevar al otro, buscar al otro. Y entonces eso les consume tiempo para su negocio. Ustedes no pueden desarrollar ese negocio. Así es que, que es importante sí, es que ustedes que hagan de ese tiempo. Ahorita que usted ¿Cómo? estaba mencionando eso, me estaba riendo porque el día de hoy fue día de llamadas para mí, María del Mar y, y Ajá. Casualmente hablé, no, le llamé a una representante y el mensaje de contestadora que tiene es esta es fulana de tal, si usted es un vendedor, por favor cuelgue, si no lo es, deje su mensaje. Entonces, <risa> y ella es representante. Y es representante, entonces justo lo que usted está hablando es lo que se aplica a, a ese ejemplo porque eh, estamos hablando de servicio al cliente, y si era una clienta, definitivamente no va a haber ninguna venta. Definitivo, definitivo. Sí, imagínate cómo tú vas a querer vender y no vas a aceptar llamadas de un vendedor, o sea, ya ahí eso es un negativo para ti. O sea, Así. definitivo tú no vas a vender. Así es. Así que casualmente lo que usted estaba hablando sí se me aplica hoy día. Así que yo agradecida con ese súper consejo, porque yo lo que hice fue esto. Eh, señora Helen, me encanta su mensaje, pero solo le llamo para recordarle que estamos enviando la campaña número 20. Pero en realidad sí me dio risa, porque yo no hayé qué decir. Sí, uno, uno se queda frío, uno... A mí no me gusta esta frase, pero la dicen mucho aquí en Puerto Rico. No sé si allá, ¿en serio? que estás diciendo una cosa como esa? Pero es importante mantenernos profesionales en todo, ¿verdad? Este, Como mencionábamos al principio, somos nuestro producto. Cuando salimos, eh, si terminamos de hacer alguna campaña, porque estamos, que estén reclutando, que tienen su, su, sus camisas con los logos de Avon, como quiera están representando, o sea, aunque usted culminó en ese momento, usted, mientras usted tenga el, el logo de la compañía, usted representa esa compañía, así que usted se tiene que seguir comportando como parte de una compañía, con la seriedad de esa compañía. Eh, una de las cosas que nosotros teníamos en el hotel era que tan pronto la persona saliera del, del hotel, tenía que quitarse su name tag. Eh, porque como tiene el logo, ¿verdad?, de la, de la compañía, tenía que quitárselo porque no podía, o sea, si cuando tú sales del portón, haces lo que tú quieras, no vas a tener el, el logo el logo mío. Y esto va para muchas personas que, que son dueños de negocios y salen, ¿verdad?, y entonces, eh, pues, se toman, se toman retratos y... y y están, ¿verdad? Eh, a lo mejor no haciendo nada, pero no representan en ese momento a la, a la compañía. Así que es bien importante que siempre que salgamos y tengamos algún logo que distinga a nuestra compañía, comportarnos con la cultura y comportarnos a la altura de lo que se espera de nosotros. Así es. Eso indiscutiblemente. Me encanta. <ríe> bueno, pues entonces, muchísimas gracias María del Mar. Ahora sí que este ya las las chicas, yo creo que hay muchos comentarios bonitos, dice, este bueno, la, la felicitan, muchas están contentas. Ay, por gracias. La que usted les ha, les ha dado y yo estoy más contenta porque a ella les gustó. Imagínense usted, Qué bueno. bueno. Es un tema de los que no se cansa uno de escuchar María del Mar, porque son historias tras historias, pero yo espero que no sea la última vez que está con nosotros, como le digo. Espero que Ana, cuenta no conmigo utilice, para lo que necesites. Nos utilice como plataforma porque usted expande sus contactos y nosotros aprendemos de usted también. Claro que sí, claro que sí. Estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Me encanta que hayan muchos comentarios comentarios buenos. Oh, sí. Eh, sí, hay mucha, el servicio al cliente es mucho más que una llamada, es mucho más que un producto, eh, es, mu, es mucho, mucho más. Así Exacto. que sí nos queda, nos queda muchísimo. Así que si quieres trabajar otros temas en este, en este foro, lo podemos hacer, claro que sí. Estoy claro, a las órdenes. Claro que sí, yo creo que van a estar encantadas. Voy a pasar una encuesta de qué tema les gustaría para que usted lo estudie y nos lo comparta. Claro, claro que sí, lo podemos hacer, por supuesto. Okay. Felicidades a Puerto Rico, felicidades a todas las chicas, a todo el Red Fest que ya está por comenzar. Nos vemos el miércoles y Dios mediante. Y a usted, María del Mar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a Alicia también, que no se lo perdió desde el principio. Espero que a ella también le haya gustado. Estoy a su disposición. Eh, mi número de teléfono, por si acaso, es el 787-525-6582. Y si me permites nuevamente dar mi Facebook profesional, es arroba María del mar c de casa c, s de Samuel p de Pedro. María del mar c s p. Ahí van a encontrar mi página profesional, denle like, eh, y ahí pueden también ver Todas las cositas que yo tengo de servicio al cliente, que trato de mantenerlos al día, y mis artículos y todas esas cosas. Claro que sí. Bueno, ya escucharon, chicas. Gracias nuevamente, María del Mar. Éxitos. Y yo estoy súper contenta con esta entrevista, y yo sé que todas las compañeras también. Así que muchas bendiciones para usted y para su proyecto. Amén. Igual, Ana y honrada. Muchas gracias. Bueno, bye. Saludos a todos.